Muy Buenos días a todos. Muchas gracias eh, por asistir a esta jornada. Eh, muchas gracias a los ponentes y a todos los participantes que hoy van a discutir sobre la reutilización de datos del sector público. Voy a hacer una intervención muy breve y pasarle la palabra al secretario de Estado de Administraciones Públicas, al que le agradecemos mucho la presencia porque él es el el dueño de los datos, nosotros somos aquí una mera asistencia técnica desde la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. La, la reutilización de datos por el, por el sector público es eh, la forma del sector público poner a disposición de la sociedad una materia, prima, una materia prima que va a trabajar en favor de la transparencia, de la transparencia administrativa, de la actividad económica a través de la reutilización de los datos, de la innovación y también de la eficiencia de la propia administración pública. En este campo, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información lo que hace es apoyar al, al resto del Gobierno y fundamentalmente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, aportando el conocimiento técnico y los medios digitales que convierten esa iniciativa en accesible, ...y utilizable por la sociedad. Claramente los, los medios digitales y las nuevas tecnologías... ...convierten este, estas iniciativas de transparencia... ...en algo que no tiene nada que ver con lo que podría haber sido hace 30 años. Una cuestión es que la administración ponga a disposición de los ciudadanos... ...la información, pero eh, si eso era que simplemente antes podía ir uno a un registro... ...y pedir un papel... Eh, ...como comprenderán el uso y el impacto que sobre la sociedad tiene... ...eso no tiene nada que ver con que al ponerlos en formatos digitales... ...en formatos que se pueden utilizar... ...en formatos en los que las empresas a su vez pueden construir sobre ellos... ...aplicaciones que los traten y los presenten de manera distinta... ...el efecto sobre la sociedad y sobre la propia administración... ...es eh, completamente distinto. Por eso... Ese mundo que se abre de nuevas posibilidades, de nuevas aplicaciones y también de empresas que puedan eh, realizar servicios sobre estos datos públicos es el que convierte este en un sector, en un sector de futuro y nos parece por eso muy eh, conveniente hacer jornadas como las que estamos, como la que inauguramos hoy. Pero como decía, el protagonista principal de esta jornada es el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Eh, y en esa misma medida, en el desarrollo que estamos haciendo de una agenda digital para España, eh, desde el Gobierno se ha pensado que la, el papel de la Administración en esta nueva agenda digital, como hoy este asunto de la reutilización de datos, el papel que tiene que jugar la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas ...es de tal relevancia que la propia Agenda Digital para España... ...va a ser una propuesta conjunta de los dos ministerios... ...del Ministerio de Industria y del Ministerio de Hacienda... ...y Administraciones Públicas. Y sin más, le cedo la palabra, agradeciéndole una vez más... ...su presencia al secretario de Estado. Muchas gracias, querido secretario de Estado de Telecomunicaciones... ...y de la, de la Sociedad de la Información, querido Esther, directora general del Ministerio de Hacienda, eh, señoras y señores, estimados ponentes, muchos de ellos que se vienen de distintas administraciones públicas a la hora de ver, analizar algo tan eh, importante y significativo como este encuentro en el que nos encontramos, ya que yo creo que es obvio y además debe de ir a más que el conjunto de las administraciones públicas nos encontramos inmersos, inmersos y además comprometidos ...en lo que es un auténtico proceso de modernización... ...y este proceso de modernización debe incluir un cambio cultural... ...que esté basado, que esté fundamentado en los principios... ...de lo que se denomina gobierno abierto. Y tres son los elementos que caracterizan este cambio cultural. El primero, la transparencia. El segundo, la participación. Y el tercero, la colaboración. Y esto ha de hacerse en todas las áreas en las cuales estamos inmersas las Administraciones Públicas. Y también en el ámbito tecnológico, ya que en este ámbito soplan nuevos aires. Cada vez hay más conciencia de lo necesario que es compartir, de lo necesario que es buscar soluciones comunes que nos permitan aunar esfuerzos y, en consecuencia, seguir avanzando. Y ahora nos reunimos aquí con el objetivo de dar comienzo a esta jornada sobre la iniciativa Aporta, este proyecto que tiene como finalidad el impulso, el fomento de la apertura y de la reutilización de la información en el sector público, así como, lógicamente, el desarrollo de productos y servicios de valor social y económico añadido que se generan a partir de los datos que custodian ...los distintos departamentos, los organismos, las entidades, las agencias... ...es decir, todas las administraciones del Reino de España. El primer evento que ya celebró este proyecto Aporta... ...fue durante la presidencia española en la UE... ...y estaba más vinculado a lo que sucedía fuera en esa área. Pero hoy nos tenemos que centrar más en lo que ocurre en España. Y esto significa que dentro de nuestras fronteras, en nuestro propio país no dejamos de debatir cuestiones de fondo, cuestiones que hace que sea por todos conocida la apreciación internacional de las iniciativas Open Data que se desarrollan en las Administraciones Públicas Españolas, tanto a nivel nacional, como a nivel autonómico, como a nivel local. Cuando hace un par de años empezaron a celebrar estos encuentros organizativos por el proyecto Aporta, las razones y los beneficios que nos impulsaban a fomentar la reutilización de la información pública eran menos conocidas. Hoy, sin duda, la reutilización ha pasado a ser uno de los grandes ejes en torno en el que se desarrolla la Administración electrónica, tanto a el nivel europeo, con la Agenda Digital Europea y el Plan de Acción Europeo de Administración Electrónica, como también a nivel nacional, con… Estos mismos objetivos estratégicos estamos comprometidos en su desarrollo el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de la eh, Secretaría de Estado, como lógicamente también el eh, Ministerio y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, porque entendemos que este espíritu de la Agenda Digital para España es un eje central en la reutilización de la información pública. Con todas estas iniciativas, ¿qué es lo que buscamos? Yo creo que es algo muy sencillo, potenciar la transparencia. Y a través de la potenciación de la transparencia, la creación de actividad económica. Creación de actividad económica que tiene un objetivo claro y que se deriva de algo esencial, compartir la información pública, sociedad y administración. Y compartiendo esa información... ...sociedad y administración... ...servimos al ciudadano. La relatación de la información... ...nos hace ser más eficientes... ...en las administraciones públicas... ...y al ser más eficientes... ...eso es algo exigible siempre... ...pero más que nunca... ...en esta época de crisis... ...nos hace y nos permite... ...colaborar en la creación de actividad económica... ...pero también, y eso es algo esencial... ...en los que somos gestores públicos... ...nos permite contribuir a tener una sociedad más democrática y construir al tiempo un Gobierno más abierto. La transparencia por medios electrónicos no es un principio más del Gobierno abierto, es sin duda su condición necesaria. Sin ella no es posible que exista auténtica participación, sin ella no es posible que exista auténtica colaboración ciudadana los que tenemos responsabilidad política, necesitamos de la transparencia. Necesitamos de la transparencia para reconectar al ciudadano con los asuntos públicos. Y esto solo puede hacerse de una manera, con la creación de un marco que favorezca la progresiva implantación del principio de público en línea, es decir, datos públicos disponibles para consulta de los ciudadanos y al mismo tiempo se eliminen las barreras en el acceso electrónico a los detalles de la actividad administrativa. Recordar, en España, la Ley 11-2007 de acceso electrónico a los ciudadanos a los servicios públicos consagra esta relación electrónica como un derecho básico del ciudadano y, por lo tanto, como una administración, un obligado para sus administraciones públicas. Esto, sin duda, nos ha hecho progresar, nos ha hecho avanzar en la colaboración de las TIC y dirigirnos a la mejora real de los servicios públicos. La consolidación del marco real de la reutilización de la información pública que supuso el Real Decreto Ley 1495 del 2011 nos permite avanzar en un doble objetivo, la efectividad en las políticas públicas y el refuerzo democrático. Ambos se consolidarán en la futura ley de transparencia. Como iniciativas como esta se va además a conseguir ...algo que para el Ministerio de Hacienda... ...ustedes me disculparán... ...siempre es muy querido... ...el ahorro de costes... ...que es algo muy importante... ...muy importante junto a lo que es... ...esta nueva cultura basada en el crecimiento... ...y basada en la innovación... ...y también sirve para algo esencial... ...que es la competitividad... ...competitividad porque se fomenta la colaboración... ...entre administraciones, empresas y ciudadanos... ...competitividad que se dedica a mejorar los servicios públicos, cuya calidad se basa en la mayoría de los casos hoy ya en el uso masivo de la tecnología de la información. Estoy convencido de que el proyecto Aporta va a seguir siendo un punto de apoyo esencial en el progreso con la consolidación que supone el portal de datos datos.gov.es. Aporta tiene que seguir siendo un medio para que sepamos poner la información que generemos. Y no solo eso, la que custodiamos para ponerla a disposición de quien mejor va a saber utilizar esa eh, información, que no es otro que la sociedad, que no es otro que nuestras empresas. Para profundizar en todos estos eh, asuntos es para que hoy están convocados. Agradezco a los ponentes su participación en el mismo y declaro inauguradas las jornadas. Muchas gracias.